Yeah, yeah, yeah. adi. <risa> es la voz, bitch <risa> Yeah Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo tengo el estilo. Estamos sonando los grandes sofes que nos salen a vivo Nah ando volado mi nave Parece que fuera sencillo Ey No me interesa una no en verde Yo vendo la droga Sonido Oh Base, bass, Esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang Esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang 100% reading life Todos esos hijos de puta ya vio lo que tengo de estilo Ando sonando los grandes que no salen los no vivo no. Ando volando mi nave parece que fuera sencillo Ey. No me interesa la mierda yo vendo las drogas sonido Bass, oh. bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang 100% reading life Esa puta quiere bass. Puta de mierda, te tiro, mi bebé. Esa puta quiere bass. Por si no base, like Face Face Face Face Face Face Face Face Face Face Face de